Cristian Martínez Parra, alias El Gringo, fue detenido por miembros de la Policía Nacional por tener una orden de arresto en su contra por robo. Al ser cuestionado, este alegó, solo hurtó un refresco, lo que no considera como un robo. Ay, porque me... pues nada, por un refresco que me robé anoche, que tenía hambre. Ahí en, el, en la calidad de la capital de, de allá del hospital. Sí, pues no es nada. A cualquiera le pasa eso. Sí, yo trabajo, mírame la mano. Yo hago YouTube y tubular, hago pinto, hago lo que sea. Eso no es robar, un refresco que uno se beba, eso no es robar. Lo que pasa es que aquí son demasiado indeseables la gente. Un refresco que uno se beba ya, eso es robar. Es robar eso. Giovanni no Cordero, NTN. Su noticiero regional.